Saludamos y damos la bienvenida una vez más a nuestro querido amigo Hanser Alberto en Contacto Diario. Hermano, saludo bienvenidos bienvenido a este espacio. Buen día, buen día. Buenos días a esa audiencia que está ahí detrás de la pantalla. Y eh, yo agradecido una vez más de poder compartir con ustedes unos minutos, estar aquí, eh, tú sabes, tratando ya de todo lo que ha ocurrido en el transcurrir del año y para que la gente esté informada, yo sé que hay muchos espectadores ahí detrás de la pantalla. Bueno, ya bien, en 2020, Hansel, ya para... <risa> con nuevos proyectos, ya se acabó las vacaciones, que ponerse en forma, ponerse ready para. No, sí, para no, gracias a Dios, no, mantenido trabajando duro. Este año eh, yo comencé más temprano, ya yo eh, vine el primero de octubre, ya el 22 me parece, ya estaba trabajando, me tomé unas tres semanas tranquilo. Eh, ya comenzamos a trabajar fuerte desde temprano sabes que el 2020 será un año de mucha expectativa eh, donde nuevamente hay que seguir probando en el área profesional de que eh, no fue casualidad sino te 2019 que no te fue muy mal ¿no? <risa> bueno, <risa> bueno, 2019, este 2019 sí ha sido que, un año para, para no olvidar que el 2020 va a ser un año de muchas eh, cosas positivas para Hans Arreto pero antes de entrar a esa parte de lo que podría ser el año 2020 ya eh, de Hansel Alberto Me gustaría que habláramos un poquito sobre eh, Cuando Hansel llega precisamente Ya de vacaciones, que viene, termina la campaña Que terminó por todo lo alto Pues Hansel llega a San Francisco de Macorís Y uh, no se detiene Ese contacto con la comunidad Con los niños, con los jóvenes Yo decía ahorita, pues, dando de eso De, de, de todo eso que le ha dado Dios ¿Verdad? Eh, poniéndolo de... de de manifiesto también en beneficio de esos jóvenes. Y se ha encargado, ha venido haciendo una, una labor y unas actividades de verdad muy loables con ese contacto con los niños eh, eh, en sectores... Donde tú conviviste y quisiéramos que Hansen pues, nos contaros un poquito sobre ese trabajo de noviembre hasta esta parte que tú has venido haciendo desde que llegaste aquí a San Francisco de Macorís y al país. Fíjate, ha sido uh, una de las eh, cosas que me ha dado mayor gozo, o sea, el poder trabajar con la comunidad. Ha sido bastante buena, pero a la vez ha sido un poquito difícil. Y ahora entiendo a los políticos que trabajan, a los que trabajan de verdad, que siempre están en un sitio, luego están en otro, y a veces les complica mucho. Y eh, a mí me ha pasado eso este año, he sacrificado mucho tiempo familiar, eh, he sac sacrificado mucho descanso, ya que... No hemos parado en actividades, incluso en diciembre Hemos ido hasta cinco actividades en, en un día no, no, no, no. Eh, Lo que es algo bastante agotador Y tener que movernos de extremo a extremo, como dicen No hace nada fácil, pero me gusta Porque he tenido mucho contacto, como tú dices, con la comunidad eh, Con las masas menos pudientes, con los niños Esa generación que viene subiendo Y es algo que siempre anhelaba hacerlo Y gracias a Dios me ha dado la oportunidad Y me ha rodeado eh, de personas que sí tienen el mismo deseo de, de aportar a lo cual le agradezco mucho eh, a esos colaboradores, patrocinadores, como quieran llamarlo, eh, que me han extendido la mano para poder seguir aportando a estas nobles causas, que son muchas, eh, o sea, variadas. Eh, y me he sentido bastante bien porque... He visto tú sabes, mucha sonrisa, mucha alegría, he visto familias eh, que en cierto momento han necesitado y gracias a Dios hemos estado ahí, hemos visto muchos niños tú sabes, que se han desarrollado eh, producto de la mano que se ha extendido y esperando que ya en el próximo año sabes, las cosas sigan creciendo, que eso es lo que queremos, que vaya aumentando siempre. Hanser, cuando tú llegas, por ejemplo, esas fotos que estamos nosotros viendo y que vamos a ir viendo en, la, en el transcurso de este conversatorio, eh, la satisfacción que siente Hansel Alberto por ejemplo yo veía fotos cuando eh, eh, tú hacías esas actividades yo pensaba me trasladaba a mi niñez por ejemplo que tú soñabas con ir al play con eh, saludar tener ese contacto con un jugador por ejemplo como Miguel de Tony Peña y ese tipo de jugadores hoy día Tú eh, regresas a ese play que te vio así como esos niños, te vio nacer jugando y tú regresas a todo un profesional, todo un grandes ligas, esos niños tienen pueden tener ese contacto con Hansel. Almeida. ¿Qué sientes, Hansel, cuando vas a ese play o a esos play de esos campos, eh, eh, a hacer ese contacto con esos niños? No, me siento bastante bien, porque lo que siempre he dicho es que cuando niño no tuve esa oportunidad. Y habiendo peloteros firmados aquí en San Francisco, a veces se les dificultaba eh, uno dar con ellos, toparse quizás que vinieran a donde uno, a la liguita donde uno estaba, que le dieran un consejo. Eh, quizás un poquito más profundo, uno carecía de utilidad, de utilidades deportivas, en utilerías deportivas, perdón, en ese tiempo. Eh, quizás a muchos podían, otros no, y de igual manera no extendían. Eh, yo siempre he tratado. Desde el 2010 que Tú fue no mi quieres que pase eso mismo, que lo que pasó contigo que pasó con el Sí, tío, no quisiera que, que pasara eh, Por eso me he sacrificado tanto Tú sabes, he trabajado mucho Con mis compañeros en Estados Unidos Para que siempre traten de ayudarme eh, De darme cosas, tú sabes de, de, Para yo poder brindar alegría Y traerle a esos niños y a esos jóvenes Que necesitan, porque no solamente a los niños Sino también ya a los programas Los muchachos que están cerca de firmar eh, Que también necesitan un empujoncito eh, eh, no quisiera tú sabes, que ellos pasen por todo eso que nosotros pasamos Y yo siempre he estado en total disposición Por eso eh, siempre trato de recaudar las cosas lo más que yo pueda eh, Para siempre mandarlo Por ejemplo ya este año eh, yo mandé alrededor de ocho tanques de Estados Unidos llenos de, de pelotas, bates, eh, utilería, tú sabes, todo eso para distribuirla en las diferentes ligas de San Francisco o sea, son eh, trabajos que la gente no ve quizás esfuerzos que uno hace eh, todo lo que yo hago cuando estoy en Estados Unidos para recaudar todo eso el sacrificio, el tiempo de, quizás de descansar de una temporada larga eh, yo lo tomo para tratar de, de enviar esas cosas y coordinar todo o sea, es algo que lleva mucho tiempo pero... Eh, eso me llena más de gozo que si yo la sacara con las bases llenas, pero obviamente tengo que rendir en el terreno no, para poder una, eh, una, terminar una, todas una, esas una actividades. El, el, la etapa de esos niños, pues, uno la vivió, era, era el amor al juego, o sea, eso es lo que a uno lo motivaba. Eh, el consejo que Hansel Hans Alberto, que siempre le, le, le proyecta a esos niños sobre el juego y sobre... Si es una forma de vida ahora o, o va en el futuro o ese es ya lo que lo que ellos tienen como meta, solamente jugar o, o ser un profesional. ¿no? Bueno, tú sabes que ya eh, las mentes están un poquito más abiertas, los niños... Eh, por ejemplo, yo en mi Bem, tiempo. Sí, por ejemplo, yo en mi tiempo yo no pensaba en eh, wow, grandes ligas, Como una personal, carrera. Que, que dinero, que eso. Yo simplemente amaba jugar, disfrutaba, eh, me gustaba estar con mis compañeros porque la competitividad era buena. Competíamos mucho careciendo de muchas cosas. Eh, pero ahora ya tú sabes que todo está más desarrollado, la mente de los niños ya con estos aparatos electrónicos con los videojuegos y esas cosas ya ellos tienen un poquito más de entendimiento hay muchos que lo aman eh, por ejemplo en los campos todavía se ama mucho el jugar pelota, porque los niños vienen de, de abajo ya en la ciudad, quizás tienen un poquito más de conocimiento eh, y escuchan más eh, acerca de lo que es el negocio de la pelota y, eso, y van mucho subiendo pensando en lo que van a hacer en el futuro, más mientras que en el campo hay muchos que están eh, aman la pelota pero saben que ese es quizás la vía para salir adelante tú sabes y poder sacar adelante a su familia eh, pero en mi tiempo nosotros amábamos jugar era no lo veíamos como un negocio como ahora eh, porque nosotros aún careciendo de tantas cosas nosotros dábamos lo que teníamos dábamos el 100% disfrutábamos todos esos momentos eh, me, nos ponían a jugar o no nos ponían siempre estábamos ahí ahora es un poquito diferente a la cosa y hay que lidiar con todo eso Mira, eh, Hansel, hay muchas cosas que nosotros debemos admirar y reconocer en ti. No solamente el talento que tienes para dar a la pelota y para jugar mejor, sino ese talento que Dios ha puesto en ti, esa sensibilidad y esa solidaridad. Fíjate como tú dices, cómo tú dedicas tiempo en recaudar de eh, utilería para mandar al país y cuando regrese pues venía a distribuirla en las diversas ligas. Hay que decir que Hansel no ha ganado dinero. Eh, y mira la acción tan loable que Hansel hace. Él decía que cuando iba subiendo, aquí ya, habían, ya teníamos eh, jugadores de grandes ligas, tal vez no con mucho dinero, pero gana? se les sea difícil. Pero se les sea difícil tener ese contacto para recibir ese consejo, ese empujoncito. Hoy Hansel está haciendo eso. Y Hansel no ha ganado dinero, pero estamos seguros de que Dios le tiene un futuro promisorio para él poder seguir sembrando aquí en San Francisco de Macorís y, y, y darle esa manita a esos jóvenes que también soñaron, que sueñan como soñó antes. Fíjate, pienso que, que todo viene de la mano con el respeto. Eh, yo soy un muchacho que siempre he respetado a mis compañeros, mis coaches, eh, el staff que trabaja dentro de los clujados y eso, y pienso que eso me ha abierto muchas puertas, ver la seriedad o sea, a mis compañeros cuando yo le digo, mira. Eh, yo tengo tal proyecto para la fundación tengo tal proyecto en mi barrio eh, yo necesito que tú me ayudes, ellos no dudan en hacerlo porque saben que yo no voy a coger 100 pesos lo mismo cuando toco puertas aquí en San Francisco, los empresarios que no son amigos míos después que soy profesional, sino que el 95% de los empresarios que yo toco la puerta, yo lo conozco desde el Club Olimpia. Sí. O sea, ellos saben mis raíces, conocen y saben que yo no ando buscando lucrarme con nada, sino más bien yo gasto tiempo, gasto gasolina bastante, porque esa guagua Yuta. sí que jala mucho, <risa> eh, sacrifico mucho tiempo familia como había dicho. Entonces ellos ven, tú pues, sabes, el sentimiento, ven el sentir y pienso que por eso eh, se, se abren las puertas. Y eso es lo que me ha ayudado bastante. Bastante, eh, que he caído en gracia en los equipos que he estado tanto en Texas como en Baltimore eh, me han respetado, ellos ven la labor que hacemos y gracias a Dios están con los brazos abiertos para ayudarme y eso me ha facilitado mucho las cosas Hans, aún señor. sin ganar dinero Hans, y esos compañeros que, que comparto contigo que eh, van a los play, veo que están en las actividades de los niños eh, compañeros también del equipo eso y eh, cuando tú los invitas, disfrutan ellos se identifican con la causa si sí, yo tengo por ¿no? ejemplo un grupo eh, eh, que siempre ya tenemos varios años trabajando, que nos conocemos desde pequeñas ligas, eh, un grupo ya en el lado profesional, de ahí tengo Kelvin Gutiérrez, que también Grandes Ligas de Kansas City, hay un muchacho que se llama Luis Jeffrey, que él... Era pelotero profesional, ahora trabaja ahí mismo en la organización que jugó con Houston eh, Nosotros siempre tenemos un grupito que vamos a diferentes lugares También tengo amigos eh, que juegan conmigo en el equipo de softball Lo cual también trabajan conmigo en el play, ahí me ayudan, eh, que me pichan y esas cosas Que también me ayudan en el área de, de, de deportiva, ya tú sabes, con la fundación y eso Que van conmigo a las actividades para ayudarme en la organización de todo y le agradezco mucho por la disponibilidad o sea, Que eso se toma tiempo Y bregar con niños a veces no, no es fácil La organización fácil. para poder estar todo a tiempo no eh, Pienso que o sea, Ellos han hecho un buen trabajo junto conmigo Fundación FEMALTA Bueno, pienso que ese ha sido De mis mayores logros y de mayor crecimiento En este 2019 Porque gracias a Dios no nos hemos dirigido Solamente a las masas de los niños Yo comencé trabajando con los niños eh, tú sabes, pero ya ahora no hemos podido extender hacia diversas eh, instituciones, tanto públicas como privadas. Eh, nos hemos extendido también a esas masas de familias eh, pobres. Gracias a Dios hemos tenido unos contactos. Ahora, el señor, le lo lo agradezco mucho a Juan Antigua, que ahora es presidente de los Económico Económicos, me ha dado... Eh, una, una, un, un soporte, sí, un respaldo increíble Desde que cuando estaba en la gobernación Que la primera vez le toqué la puerta Me dijo que sí, ahora está De director de los comodores económicos También me ha ayudado bastante eh, No puedo dejar de pasar al colabor, colaborador mayor Que es el senador de todos, milcar Romero el hombre que siempre ha estado ahí desde el primer día, lo cual le agradezco bastante también. Eh, y gracias a ellos nos hemos podido extendido, un po, extender perdón, un poquito más eh, a aquellas personas, tú sabes, eh, ya estamos trabajando en el área médica, sabes, en el área de reconstrucción de hogares, cosas así, lo cual nos ha permitido sabes, desarrollarnos en muchas áreas, eh, paso a paso, dentro del presupuesto que se pueda, porque tampoco sí. o sea, que podemos poner el no, patrimonio no, no, familiar claro. en peligro. No, no, claro, no desde bueno, un de primero dio que Susana con la anuencia de Hansel Sergio, vamos nosotros a hacer una breve pausa y al regreso vamos entonces a entrar con Hansel Alberto al 2020. año 2020 que es lo que Sergio lo tiene claro. con esa Sergio quiere saber que va a pasar con Hansel sí, en bien. el año 2020, usted lo va a saber después de esta pausa, así que no le cambie que en breve regresamos el color a lecho, el color Bienvenidos en este viernes 27 de diciembre del año 2019 Con un invitado especial que es Hanser Alberto Voy a visitar, Un invitado Así de futuro, por eso por no, eso va el 2020 No hay que... una mejor manera que nosotros terminar esta semana, terminar este viernes Que con este invitado de lujo que hemos tenido en el día de hoy Yo quiero enviarle saludar también a mi amigo y hermano eh, Tony Alberto, quien es el Distinguido ¿Sabe? padre de, de Hansel Alberto Quien está en contacto Victor, ¿cómo, que con se, este, eh, que este ¿Cómo que se llama el periodista Que siempre estaba con, con, con el papá de Hansel que En el En el programa de radio dices Pedro Sánchez no, no, no, no, el que falleció un señor que es uno de los más viejos que falleció los Yayo. Pin Yayo? Pin Yayo. Eh, pin los pin los pin, lo lo pere, pere. pin, lo pin ese señor mencionaba a Hansel más no, de no, 60 mil veces que en el día y eso era su, su idilio <ríe> que filmaran a la Hansel sí, sí. <ríe> bueno, otro que yo no puedo dar de saludar es nuestro querido también amigo hermano y co eh, propietario de este proyecto que es Elvis Alberto el hombre sí. fuerte de Master Pollo Master sí. Pollo que es donde usted tiene la oportunidad de disfrutar del mejor pollo al carbón El mejor asado en el mejor ambiente Porque el ambiente que reina en Master Pollo es un ambiente puramente familiar Así que les invitamos a visitar Master Pollo Que está aquí en la carretera San Francisco-Nago en Huise Y en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Salida a Santo Domingo Ahí puede usted ver la hermosura eh, Cómo hemos puesto nosotros a Master Pollo Para que usted pueda disfrutarlo en familia Así que este 31 de diciembre venga a disfrutarlo en Master Pollo de San Francisco de Macorís y recuerda que su vehículo, el que usted necesite el que se ajusta a su medida y necesidad está aquí en Auto Franklin ahí es que se monta Hansel Alberto en Auto Franklin que está aquí en la carretera San Francisco en agua entrada a las guardas, con financiamiento disponible siempre, Auto Franklin Mayor variedad al mejor precio. Que de hecho ya estamos trabajando en lo que es la próxima eh, Feria del Amor de Auto Franklin. Está la número 9 en febrero. Es otra oportunidad que usted va a tener de demostrar el amor que usted tiene a sus seres queridos regalando un carro de Auto Franklin. Carretera San Francisco, Nago Entrada. A las guardas Y nosotros seguimos aquí junto a Sergio Romero pues compartiendo con Hansel Alberto y vamos a entrar ya en lo que Sergio quiere que entre. <coughs> el año 2020. Las expectativas que hay creadas alrededor de lo que es la carrera y este año que recién finaliza para Hansel Alberto. Bueno, fíjate, el 2019 ha sido un año sin desperdicio, un año eh, muy, muy bueno. bendecido, un año muy próspero, un año... Eh, donde sobrepasamos muchas barreras, gracias a Dios. Y eh, fíjate, el 2020 pienso que no será para menos. Eh, eh, hemos trabajado mucho, gracias a Dios nos hemos preparado bastante bien. Estamos trabajando en todas las áreas que tuvimos debilidades. En el 2019 estamos mejorándolas para el 2020. Eh, lo que se espera es que las cosas sigan funcionando bien, eh, que Dios pueda ayudarme a seguir. Eh, haciendo buenos números en el área profesional eh, Seguir rindiendo, aportando, ayudando a mi equipo Y también ya en el área eh, de las colaboraciones con la fundación Seguir creciendo Eso es lo que esperamos Expectando que el 2020 eh, sea más próspero que el 2019 Tú sabes, eh, eh, no puedo quejarme Si me quejo sería muy ingrato mm -hmm. y, Pero estamos trabajando duro para que el próximo año eh, sea un año de buena competencia, un buen año de calidad, eh, un año de buenos frutos, eso es lo que nos hemos estado preparando. Eh, yo espero en Dios que no sea para menos. ¿Tú crees que la, eh, la organización este año te va a dar la misma oportunidad que te dio eh, este día? Digo, si son, si son inteligentes, lo valían. Bueno, sí, hasta ahora lo que se ha hablado es que sí, ya prácticamente tengo mi posición ahí, no como este año que. Eh, tuve que ganármela, no comencé jugando, pero ya pienso que ahora sí tengo la titularidad eh, Pienso que en segunda, a veces en tercera, por lo que sí que diariamente estaremos ahí, Dios mediante es lo que hay que llegar en buenas condiciones físicas hay que eh, enseñar en, desde los entrenamientos que estamos preparados y que estamos listos para asumir el rol ahora pienso que tenemos que con la salida de Villar tenemos te decir. Eh, un mayor responsabilidad ahora en el equipo tanto en el terreno como en el liderazgo teníamos dos dominicanos que era que nos representaban ahora <risas> sí pero imagínate ya lo que queramos ahí tenemos sí, que no. dar la batalla eh. o sabes que este negocio es así que hoy estamos mañana no sabemos y hay muchas variantes eh, lo importante es que Estamos ahí, vamos a recibir la oportunidad y esperar en Dios que sepamos aprovecharla como en el 2019. Hansel, hay mucha gente que, que, que no entiende y que está ansiosa de, de saber, por ejemplo, de, de ver a Hansel, que qué sé yo, ya con eh, definido un contrato que le garantice a Hansel ya una el estabilidad futuro, ¿eh? Eh, en términos de... de de jugar pelotas con un equipo ya con una posición estable. Hansel se queda en Baltimore, las posibilidades de que eh, pudiese conseguir ya un contrato eh, multianual, ¿cuáles son? Bueno, sí, seguimos en Baltimore, porque la gente piensa que yo soy agente libre, yo no soy agente libre. Pasa que el proceso de arbitraje se, se lleva un agotamiento, se lleva un proceso a lo cual hay que agotarlo y terminarlo. Eh, eh, por hasta ahora sí, la cosa ahí, yo tengo una oferta sobre la mesa, lo que pasa es que mis abogados entienden eh, que quizás hay que subirle un poquito más por el rendimiento, por el año. Entonces tenemos desde el día 13, ellos van a comenzar, eh, tú sabes, quizás aumentarlo, hacer una contraoferta. Eh, ellos tienen hasta el día 10 de enero, que es el deadline, como ya eh, donde se termina todo, tienen que llegar a un acuerdo ahí tanto mi, mis abogados como el equipo. Eh, y nada, esperando ahí, lo que pasa con eso de, de lo multianual, lo que pasa es que el arbitraje siempre se van año por sí, año. interesé uh -huh. eh, ahorita fuera de cámara que si tú, por ejemplo, eres dueño de una empresa y tienes un producto que te rinde, por, quizás eh, igual que uno que te cuesta mucho dinero pero yo te salgo más barato, o sea, tú pues vas a seguir con ese... Claro, con ese que sale más barato, entonces <ríe> eso es <son> lo beneficio <ríe> del arbitraje, que ellos siempre los equipos optan por irse año por año, para así tratar de, de pagarte menos, sabiendo que tú vas a rendir, claro. igual que quizás otro pelotero élite en la liga, eso es en todos los equipos que pasa, pero hemos no aprendido que sí, que ellos... Y lo más importante eh, es que tú tienes tu puesto garantizado en Baltimore. Sí, eso es lo más importante. Pero la contraparte de eso es que el arbitraje, el salario nunca va a bajar. Pero como es año por año, tú tienes que rendir Claro, claro, tú sabes, mismo. para poder entonces Exilio. ya exigir. Y cuando ya es algo multianual que se te garantiza las cosas, ya tú vas más tranquilo porque tú sabes que si te va mal este año, quizás tú tienes un año, unos años más para volver a reponerte. Pero como es año por año, ejemplo, tienes que, eh, tiene que todos los años puedes <risa> o sea, enseñarte o sea, vale. que sí, de que. Por ese eh, momento va a llegar, llegar ¿no? sí. sí, vamos pero en Dios, eh, porque fíjate, en Texas no teníamos la oportunidad, llegamos a último y <coughs> la tenemos. Eh, yo nunca pensé llegar a arbitraje, por lo menos por la situación que tenía en Texas Entonces ya ahora vamos a arbitraje Y sí vamos a decir que sí, que ese momento va a llegar De que vamos a tener un contrato multianual De que las cosas van a ser diferentes Porque eh, todo es un proceso, paso a paso Y yo no me desespero, voy tranquilo Hansel, Salida. la vida de Hansel en Baltimore Del jugador del Grandes League en Baltimore No, es buena Eh... Yo prácticamente como no me gusta la calle ni eso, es más una ciudad un poquito peligrosa uh -huh. por el alto eh, índice, de, índice de personas negras que hay allá, tú sabes, y es un poquito peligrosa, eh, pero yo voy tranquilo, vivía a dos esquinas del play, yo me iba caminando, a veces me iba en la guagua, o tengo una patineta eléctrica, me iba en ella también. Eh, mi familia se iba caminando al play, porque ahí mismo a dos esquinas eh, los días libres, íbamos la rimón. gente en la calle, Hansel sí, algunos conocían, otros no, porque ese fue un año no tan bueno para el equipo, los fanáticos no iban mucho sí, al no estadio sí, sí. Eh, tú sabes, quizás no tenían sí, eh, la oportunidad de, de conocer a fondo un pelotero. Y fíjate, muchas veces también nosotros con uniforme somos uno y en la calle con ropa somos otra cosa. La gente a veces se le dificulta conocerlo. No solamente a mí, sino a cualquier figura en cualquier sí, deporte sí, sí. se le hace un poquito difícil conocerlo vestido de civil. Pero tú sabes, bueno, una ciudad beisbolística históricamente es una ciudad que han pasado muchos grandes estrellas. Eh, es un privilegio poder pertenecer para esa organización, a pesar de que quizás no tienen como diminuta ahora mismo tú sabes, mm. por la reconstrucción pero es un privilegio pertenecer a una organización que históricamente ha tenido bueno, tiene successos. historia de béisbol así Hansel, ha sido un privilegio para nosotros poder tenerte este viernes ya el último viernes del año 2019, tres cuatro días de nosotros ver llegar ya el año 2020, de verdad que agradecido Hansel que tú hayas podido, haya sacado este tiempo como siempre, como cada año cuando viene al país pues nos no verdad sí, sí, con visitarnos y nosotros para poder darte seguimiento y seguir conociendo lo que está pasando con esta carrera de Hansel Alberto finalmente y como diría manera no de cliché sino ese mensaje que le tiene Hansel Alberto que darle a esos niños que están viendo el programa y a sus adolescentes que están viendo el programa y que mañana quieren ser como Hansel al momento. Bueno, primero las gracias a ti siempre por la oportunidad desde, el, desde antes de la firma quiero decir, bueno y la gente no sabe que me ponchate en su bol una pensé vez que, también yo pensaba que me ponchate en su yo que me ponchó en su bol pero a mí me pueden firmar a mí me pueden firmar porque él nunca me ponchó era como 2010 por ahí no sé No punto firmarlo ¿cómo es ha visto mi lado que tiraba <risa> llena, <tirándole> llena. <risa> Entonces eh, agradecerte siempre por el apoyo que me has dado eh, a mi carrera y eh, agradecer infinitamente a esa fanaticada Franco Macorizana que me ha dado un respaldarazo bastante bueno. Le agradezco en el alma esperando que este 2020 siga con el mismo cariño, con el mismo apoyo al mismo precio que yo estaré dando el 100%, eh, y nada de esa juventud que está ahí, que tiene sueños, que tiene metas, eh, que vayan por ello que, que no se detengan, eh, como siempre digo, yo he sido producto de una oportunidad que vengo desde abajo, he sabido con respeto, con dedicación, con entrega, eh, dar el 100% en lo que hago como, como trabajo, como carrera, y eso ha traído sus frutos, esperando que sigan adelante, obviamente van a aparecer voces, que te van a decir que no puedes, claro. que te detengas, eh, que no tienes la capacidad. Pero si Dios puso ese talento en ti, es porque tú puedes desarrollarlo Así que muchas gracias, feliz Navidad, próspero año 2020 y que Dios me lo bendiga mucho a todos. Bueno, André, eso es más, más gracias, es, gracias. gracias por estar con nosotros. Ustedes, manténgase, porque a ustedes, manténganse en poca regreso. Venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla. Tratado de ser como siempre con la mayor objetividad posible. No le cambio que en breve regresamos en el sol